Hola, soy Walter Nieto, de Argentina, Planeta Tierra y en este video te quiero contar qué es el llamado a una función. ¿Qué es esto del llamado a la función? En programación eh, tenemos la función main o función principal que es donde escribimos el código. ...y con frecuencia podemos encontrar una parte de ese código... ...que bien puede ser reutilizable o puede ser repetitiva. Entonces, para no escribir este, en forma reiterada... ...varias veces el mismo código, lo que se hace es... ...esa parte programarlo afuera... ...aparte de la función principal o función main. Esa parte, esa rutina que programamos afuera... ...es una función. Le colocamos un nombre... Y desde la función principal la vamos a llamar cuantas veces sea necesario. Entonces, de esa forma, se hace un poco más prolija la programación y se facilita. Y se reutiliza el código. Porque si tuviéramos que escribir varias veces, por más que utilicemos copiar y pegar, no va a funcionar porque cuando queremos modificar algo, eh, hay que modificar en todas las partes. Entonces no, va a ser, no se facilita la tarea y no es claro. Entonces, por eso se utilizan las funciones en programación. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo en este programa que estamos utilizando... ...que tiene formato de videojuego. Se llama LiveBot CodeOut. No se escribe código, pero se utilizan iconos, ...que es como si estuviésemos poniendo comandos. Son comandos, pero no los estamos escribiendo. Estamos poniendo solamente iconos. Pero de todas formas sirve para ver que la programación estructurada es secuencial... ...se ejecutan los comandos uno detrás de otro... Y cuando hay un llamado a la función, se ejecuta la función y cuando termina la función, continúa la función principal. Y también puede haber más de una función. En este programa hay un ejemplo donde hay dos funciones, Procedimientos 1 y Procedimientos 2. Bueno, los invito a que veamos el tutorial. Bueno, ahora vamos a hacer el módulo de Procedimientos 2. Eh, primero lo que vamos a hacer es ponerlo en idioma español por las dudas, si es que ya no lo tienen... Y recuerden que tenemos el módulo de procedimientos 1, 2 y 3 Y bueno, vamos al 2 Acá tenemos, acá nos dice que la función main, o sea, la función principal eh, Tiene poco espacio, a veces Entonces, si queremos hacer un programa más largo Nos da la opción de la función P1 La función P1 es un espacio que llama procedimiento 1. Procedimiento Esto en programación se entiende como el llamado a una función. Tenemos como una subrutina de procedimientos que se van a ejecutar y que va a recibir un nombre. En este caso el nombre va a ser P1. El nombre lo define el programador. En este caso ya está predefinido, pero cuando ustedes programan pueden elegir el nombre de la función. Entonces... En la función P1 van a tener una lista de secuencias que va a estar afuera de la función principal, es decir, la función main. Si recuerdan de la clase anterior, habíamos visto que el cuadro principal de procedimientos recibía un nombre y ese nombre era función main o función principal. Bueno, ahora además de eso tenemos la función P1. Vamos a ver cómo la utilizamos. Acá vemos que el robot tiene que hacer un procedimiento, tiene que encender tres luces. Tiene que caminar, avanzar tres baldosas y después que avanzó tres baldosas va a estar en esta baldosa y tiene que encender la luz. Entonces ponemos tres pasos hacia adelante y encender la luz. Una vez que esté ahí, tiene que continuar hacia la derecha, o sea que tenemos que usar el comando de giro a la derecha. Cuando esté ahí... Eh, otra vez tiene que avanzar Porque va a estar mirando en, la, en esta posición Entonces tiene que avanzar Otra vez tres baldosas Igual que antes Y también tiene que encender la luz Igual que antes Y también Tiene que girar a la derecha otra vez Igual que antes Entonces con esto Estamos viendo que se repite. Y también tiene que avanzar tres casilleros, pero acá vemos que me quedé sin espacio en la función main. Pero eh, lo que venimos viendo es que hay un patrón que se repite. O sea, avanzar tres casilleros, encender una luz, girar a la derecha. Y después nuevamente avanzar tres casilleros, encender una luz y girar a la derecha. Acá nuevamente está el patrón de avanzar tres casilleros, encender una luz y girar a la derecha. Y esto necesito hacerlo eh, tres veces. Entonces, este, este patrón es el que voy a definir como P1. O sea, va a ser la función P1. Entonces... Eh, voy a borrar todo porque no me alcanzó la función main para repetir tres veces lo que necesito. Entonces, primero vamos a ver qué sucedería si lo ejecuto así. Obviamente no lleva resultado porque no pude ejecutar tres veces ese patrón de procedimientos. Entonces, voy a borrar todo. Y este es el... El patrón que necesito repetir tres veces Y lo voy a pasar acá, a donde dice P1 Es la función P1 Ustedes lo pueden hacer así O también pueden borrar todo y, y sumarlo, hacerlo desde cero Esta es una forma de hacerlo Entonces ahí tenemos el patrón básico que necesitamos que se repita La función main la tengo vacía por ahora ¿Qué voy a hacer? En la función main voy a colocar este, este procedimiento, que en realidad es el llamado a la función P1. Lo pongo en la función main. Entonces, en la función main lo que hace es ejecutar P1. ¿Qué es P1? Lo que está acá abajo. Entonces ejecuta lo que está ahí abajo. Está Ahí lo ejecutó, pero está una sola vez. Entonces, lo que tengo que hacer en la función main... ...es eh, llamar a P1 otra vez. Dos veces. Y vamos a ver... Fíjense. Lo ejecutó dos veces. Y el robot queda mirando... ...hacia su derecha. Y tiene que volver a ejecutar... ...el mismo proceso que antes. Entonces lo voy a colocar tres veces. Entonces, de esta forma, hace todo el proceso y fíjense que eh, se simplificó el programa. Porque lo que, lo que había que repetir, simplemente lo puse en una función y llamo a esa función la cantidad de veces que necesito. Ahora, supongamos que hay algo mal en la función. Eh, en este caso saqué el comando de encender la luz en la función. Hace el recorrido, pero no encendió ninguna luz. Y además el robot quedó mirando hacia la derecha. Que ese paso al final es innecesario. Eh, en nuestro caso no nos va a perjudicar porque el programa se va a ejecutar igual. Y vamos a llegar al resultado igual. Pero si queremos hacerlo digamos de manera que quede perfecto y que al final no gire a la derecha lo que tenemos que hacer es que el procedimiento 1 sea solamente esta secuencia sin girar a la derecha entonces el paso de girar a la derecha va a estar afuera del proceso este es el paso que sobra y que antes estaba ¿está? ahora fíjense Llego al mismo resultado pero al finalizar el robot no gira a la derecha y era el paso que no era necesario aunque si miran el código es distinto y parece más simplificado de la otra forma pero eso lo que indica es que hay más de una forma de resolver el problema hay más de una manera de llegar al resultado Bueno, ahora tenemos que recorrer este camino Que claramente está haciendo un zigzag. Entonces, esto significa que tiene que avanzar Después, tiene que girar Usar uno de estos dos para girar Después avanzar nuevamente. Y después volver a girar para que quede como cuando empezó. Después volver a avanzar, volver a girar, volver a avanzar y volver a girar. Entonces con esto se darán cuenta de que también hay un patrón que se comienza a repetir. Fíjense hasta dónde llegó. ...y no alcanzó a llegar al final, porque no alcanza la función main. Entonces, acá es muy fácil ver cuál es el patrón que se repite. Y que necesito trasladar a una función para después hacer el llamado a esa función... ...y simplificar el código del programa. Entonces, acá en procedimiento 1... Voy a colocar el patrón Que se repite Y... Voy a hacer el llamado a ese patrón En la función main Fíjense que se ejecutó Y falta uno más Porque necesita ejecutarse cuatro veces Lo ejecutamos cuatro veces Y simplemente va a faltar El último comando que es encender la luz Que... Ese comando va a estar afuera del procedimiento 1 va a estar en la función main el robot otra vez nos quedó mirando hacia su derecha pero en este caso lo vamos a dejar lo vamos a dejar así porque no molesta no molesta para la, la resolución del problema acá nos va a decir eh, acá nos va a incluir algo más acá nos dice que podemos reusar los patrones usando varios comandos p1 vamos a ver cómo funciona fíjense, acá tenemos... Eh, parece ser que tenemos más de una forma de resolver el problema eh, es similar a un ejercicio que hicimos la clase pasada, donde podíamos hacer el camino de la izquierda, el camino de la derecha o, o el camino del medio. Vamos a, a recorrerlo por escalones. Por ejemplo, yo avanzo, enciendo la luz, giro, me paso al, al escalón de arriba, saltando, avanzo de nuevo, enciendo la luz y vuelvo a girar. Y ya se me terminó la función main. Pero acá hay una diferencia. El patrón no es igual. Porque fíjense que acá giro a la izquierda. Mientras que acá giro a la derecha. O sea que el patrón que se repite es solamente esto. No puedo incluir el giro en el patrón. Porque si no, fíjense qué pasa si yo incluyo el giro en el patrón. Vamos a colocar que avance, que encienda la luz Y hacemos el llamado al procedimiento P1 Bueno eh, nos está faltando que gire Ahí giró, ahí hace el procedimiento y gira y ahora nos falta que salte todo esto lo vamos a poner dentro de la función perfecto ahora vamos a volver a llamar a la función p1 eh, vamos a la función main vamos a agregarle otro giro a la izquierda o sea que salte y giro a la izquierda entonces queda mirando hacia donde tiene que avanzar y ahora sí vamos a, a llamar nuevamente a la función p1 y fíjense lo que va a pasar lo hace lo vuelve a hacer y, y vuelve a empezar. O sea que por eso no podemos poner esta parte del código dentro de la función P1. Porque cuando está en este casillero necesito que gire hacia el otro lado. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Vamos a dejar solamente este patrón. De repetición en la función P1 Y afuera de la función P1 vamos a girar a la izquierda y soltar Y después Sí, vamos a, a girar a la izquierda Y llamar a la función P1 Vamos a hacer hasta ahí primero ¿ver? Ahí está en la posición correcta para llamar de nuevo al procedimiento P1 P1 Y ahí vemos Cómo llegó al resultado De la segunda luz Entonces ahora nos falta Girar, saltar Girar otra vez Y volver a llamar a la función P1 Que es avanzar Tres baldosas y encender la luz Entonces de esta forma Pude llegar al resultado Bueno Ahora eh, me va a agregar otra función, el procedimiento 2. Y acá me dice que puedo usar el procedimiento 2 en el procedimiento 1. Esto es un llamado a una función, pero ese llamado está en otra función. O sea, están las funciones están encadenadas. Desde la función main voy a llamar a la función, ya sea a la función 1 o a la función 2. Y estando en esta función voy a hacer algo y voy a llamar a la, a la otra función Primero vamos a ver qué, qué tipo de procedimiento tengo que hacer Tengo que avanzar y encender la luz Y después, otra vez, tengo que avanzar y encender la luz Y así cuatro veces Entonces, ahí fácilmente vamos a ver que hay un patrón que se repite Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que vamos a pasar a una de las funciones? En este caso nos damos cuenta que necesitamos girar hacia la derecha también, y después avanzar sin encender la luz, <ríe> volver a girar a la derecha y cuando estemos acá otra vez volvemos a empezar y otra vez se repite el patrón eh, de avanzar, encender luz, avanzar, encender luz y así cuatro veces. entonces este es el patrón que se repite tenemos que usar la función 1 y la función 2 procedimientos 1 y procedimientos 2 vamos a colocarlo acá en proc1 y en la función mail vamos a llamar a p1 cuatro veces Hasta ahí, vamos bien. Le vamos a decir que gire a la derecha, que avance dos veces y que gire a la derecha. Yo ya creo que no me va a alcanzar. Claramente no nos, no nos alcance la función main para hacer todo el trabajo. Que puedo, puedo volver a llamar a procedimientos 1 Pero este, fíjense que acá estoy llamando cuatro veces Y eso también es un patrón Llamar cuatro veces a procedimientos 1 este, También es un patrón O sea que vamos a hacer una cosa eh, Eso lo vamos a poner acá En procedimientos 2 entonces el, la función p2 va a ser llamar a p1 cuatro veces esto llama a p1 y p1 que hace llama a avanzar y encender la luz, cuatro veces, fíjense cómo hizo el mismo recorrido pero la función main ahora es más sintética, tiene un solo llamado, una vez que hace eso podemos decirle que gire, avance, sin encender la luz, vuelva a girar y vuelva a llamar a ese patrón. a ver hasta dónde llega después tiene que girar a la izquierda avanzar girar a la izquierda y volver a llamar a esta función que enciende las cuatro luces vamos a ver bueno llegué al resultado vamos a revisar porque lo importante acá es razonar que hay varias formas de resolver el problema bueno me vuelvo a dar las eh, las sugerencias del inicio y vamos a intentar pensar el problema de otra forma también ahora lo voy a hacer que llame primero a procedimientos 1 y que procedimientos 1 llame a procedimientos 2 porque en el ejercicio anterior lo hice al revés Estuve llamando al 2 para que el 2 llamara al 1. Esto de programación sucede mucho. A veces uno comienza a resolver el ejercicio en forma intuitiva. Y después que lo resuelve se da cuenta que hay una forma más prolija de hacerlo. Al principio parece que es lo mismo eh, llamar primero la función P2 y después que P2 llame a P1. Pero cuando tenemos un programa más complejo y más largo, se empieza a enredar el, la lógica de la programación. Y después cuando queremos buscar un problema, un problema dentro del programa para resolverlo, queremos que sea prolijo. Y queremos que las funciones se vayan encadenando en forma prolija, eh, lo más secuencial posible y lo menos enredado posible entonces por eso, ahora que ya entendemos cuál es la lógica que tenemos que seguir creamos llamamos primero a la función p1 desde la función main y la función p1 llama cuatro veces a la función p2 y de esta forma el desarrollo del, del programa es más prolijo para el programador Pero lo importante es que hay más de una forma De resolver los problemas Bueno, acá tenemos otro desafío eh, Aparentemente hay tres secuencias similares Y cada una tiene... patrón que se va repitiendo, que es saltar y encender luz, saltar y encender luz, como el robot está parado en una luz, también podría ser encender luz y saltar la, el patrón de repetición. Esta vez voy a empezar desde procedimientos 2 Tomando lo que aprendí en el ejercicio anterior Que es que la función main tiene que llamar a procedimientos 1 Y procedimientos 1 tiene que llamar a procedimientos 2 Bueno, si el patrón de repetición es encender luz, saltar y encender luz eh, Vamos a ver a ver, este y esto lo tiene que hacer um, como mínimo tres veces. Eh, bueno, que ya no funciona, no porque puse, estoy llamando a procedimientos 1. Tengo que llamar a procedimientos 2. Bueno, fíjense el error que cometo Si yo sal, enciendo luz, salto y enciendo luz, la segunda vez que acciono el botón de encender la luz, lo apago o sea que tiene que haber un solo comando de encender luz o bien tiene que ser antes de saltar o después de saltar vamos a probar así bueno, de esta forma eh, parece que está funcionando no le puse un cuarto, vamos a ponerle el cuarto y el robot salió de la secuencia Y encendió las cuatro luces ¿Qué pasa? Tiene que volver a, a la segunda A la segunda escalera Al inicio de la segunda escalera Entonces tiene que girar Avanzar Vamos a ponerlo en función main Girar, avanzar, girar Vamos a probar con tres pasos. Tres pasos. Llegó hasta ahí. Después tiene que girar a la derecha, avanzar y mirar a la derecha. A ver. Bueno, ahí está como cuando empezó, en la misma posición. O sea que ahí puede llamar de nuevo a procedimientos 1. El problema es que no me va a alcanzar la función main para volver a repetir Tengo solamente dos espacios O sea que la solución del problema no, no viene por acá Porque esto lo tengo que hacer tres veces Quiero que me ayuden a pensar Por más que ponga dos veces procedimiento 1 Me falta esta secuencia que es ...volver a la, a la posición inicial... ...porque si no lo que va a querer hacer es... ...el procedimiento 1 en el lugar donde cayó... ...y no, no me alcanza... ...no alcanzo a terminar el programa... ...entonces... ...quiero que me ayuden a pensar... ...¿cómo hacemos para resolver este problema?... ...evidentemente tiene solución que tener solución. ¿Qué dicen? Eh, vamos a hacer una cosa. Yo, eh, esta parte de acá es toda una secuencia que necesito que se repita para que el robot vuelva a estar en la siguiente base. Pero a mí me parece que tampoco entra en... Eh, porque acá tengo seis lugares para agregar repeticiones. Entonces voy a hacer una cosa. Yo lo voy a resolver. Y... Y ustedes me van a decir cómo hice para resolverlo. ¿Sí? Eh, vamos a resolverlo Voy a hacer unas cosas acá Voy a hacer unos cambios acá Acá voy a poner una función Acá voy a poner Acá hice una serie de comandos Que creo que no va a funcionar eh... ¿Qué más? Uh -huh. Tengo que poner el comando uh -huh, uh -huh, otro comando uh -huh, otro y otro eh, Bueno, voy a hacer toda una, una serie de, de modificaciones Hasta ahí llegué Estoy como cuando empecé y ahora voy a ver si puedo repetir eso tres veces. Estoy siempre llamando a la función eh, a la función 1, procedimientos 1 y que procedimientos 1 llama a procedimientos 2. Esa es la pista que les puedo dar. Llamo de nuevo. Y vamos a ejecutarlo Fíjense Como pista pueden ver que el robot eh, No salta hacia adelante Sino que gira a su izquierda Y después salta está Bueno, me tienen que decir Cómo eh, lo resolví O cómo lo resolverían ustedes ¿sí? De una manera que funcione Bueno acá tenemos otros desafíos eh, Los desafíos son cada vez más complejos me parece Acá tenemos un patrón que se repite Pero tenemos que tener en cuenta Que acá la lógica que vamos a usar Es como de giro En el ejercicio anterior donde había tres escaleras El robot siempre tenía que quedar mirando para el mismo lado pero ahora, eso no nos va a servir, porque eh, tiene que resolver un cuadrado, pasa a resolver el otro. Fíjense que va girando al robot. O sea, mira hacia, hacia su izquierda, después nuevamente hacia la izquierda. Es decir que, si ahora quedó mirando para allá, cuando pase al siguiente cuadrado, tiene que quedar mirando para su izquierda. Acá voy a hacer una modificación Supongamos que Solamente Enciende la luz y avanza eh, Me falta obviamente el, gi el giro El comando de girar a la izquierda A hacerlo distinto, primero avanzamos, después encendemos la luz y después giramos. Es lo mismo, el resultado es el mismo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Eh, es lo que hay que pensar. Quiero que me ayuden a pensar qué es lo que tengo que hacer ahora. Tengo que avanzar tema es que no me van a alcanzar los pasos porque tengo que llegar allá y cuando llegue allá tengo que llegar allá después y después tengo que volver al otro cuadrado o sea que son demasiados pasos y acá me parece que no tengo tanto tanto tanto espacio y sin embargo en esta función procedimientos 1 tengo 4 no son muchos tampoco ¿eh? um... Bueno, vamos a ver si lo puedo resolver Una vez que hago los cuatro procedimientos Quiero que haga algunos pasos más Para intentar llegar a aquel otro cuadro Y que quede en la misma posición que como empezó eh, Vamos a ver si lo resuelvo Le voy a hacer, no cuatro veces, tres veces lo voy a hacer Parece que está resultando. ¿eh? Sí, parece que está resultando. Bueno, entonces a mí me parece que sí llegué a la solución. Y ustedes me tienen que decir qué es lo que, qué es lo que hice para resolverlo. O también me pueden decir qué harían ustedes para resolverlo. Vamos a ver si hay alguna variante A ver, si hay alguna variante eh, La variante anterior era colocar primero Primero que encienda la luz Y después que avance sí lo voy a acelerar Y también llega al resultado eh, Bueno, es un ejercicio interesante Yo les planteo que lo razonen que lo piensen, si no tienen la aplicación lo pueden hacer en una hoja cuadriculada. No es obligatorio instalar la aplicación. Bueno, y con esto llegamos al final de Procedimientos 2. Entonces, espero que hagan los ejercicios. Y la próxima clase vamos a hacer Procedimientos 3. Bueno, eso fue el tutorial. Espero que les haya gustado. Y como habrán visto, dejé algunas cosas inconclusas como para... Eh, dejarlos pensar también un poco La idea es esa, que se queden pensando Que se queden tratando de resolver un problema Y la programación tiene mucho que ver con eso Se trata de repensar los ejercicios Analizarlos desde distintos puntos de vista Hasta encontrar una solución La programación tiene mucho que ver con eso Es encontrar la solución a problemas Entonces por eso no puse todas las soluciones A los problemas Lo importante es Mostrar cómo se empieza a desarrollar el problema y dejarlo pensar un poco también. Escríbanme, hagan sus preguntas, pongan sus comentarios, compartan, pongan like. Y también coméntenme qué otros temas quieren que toque en los videos. Bueno, muchas gracias.